Hola perrunis, hoy les traigo la solución de cómo invitar a tus amigos para jugar el modo Warfar 2 multiplayer, el cual siempre queremos jugar con nuestros amigos y nos saca de la parte. voy a mostrar en el video paso a paso qué tienes que hacer. Y si te sirve, no te olvides de suscribirte, dejarme un like y compartir. Nos vemos la próxima. Vos bueno, lo que tienes que hacer es unirte ahora al grupo que te voy a invitar, ¿no? Barack Obama se va a unir a este grupo. Te invite. Va. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Vos estás conmigo ahora, ¿no? Estamos en el grupo de juego. Ahora, despliega el auricular, el canal de auricular, ¿viste? Sí. Uy. Dale clic, vas a ver que dice canales de juego, grupo, 2 de 32 sí, lo tengo como grupo, bueno. pero sí, 2 de 32 Bueno, le das clic, vas sí. a ver los dos nombres nuestros. Entonces, por ejemplo, yo ahora voy a clic derecho sobre tu nombre y te pongo a ascender. Vos ahora sos el líder de este grupo, vos vas a hacer lo mismo sobre mi nombre. Ok, te haciendo ahora... ¿Sí? Fíjate a ver si puedes hacerlo. Sí. Bueno, esto lo tenemos que hacer mientras ponemos iniciar partida. En ese transcurso de tiempo te paso el líder, vos me lo devolvés y esperamos que inicie la partida. Ah, es una ¿verdad? vez sola. Un taca -taca. Sí. sí, porque va dependiendo de la cantidad de gente que haya en el grupo. Como somos dos nada más, va a ir y vuelta hasta que vuelva al líder número uno, que soy yo. Ah, si entiendo. hubiese más gente, va bajando, bajando, bajando, hasta que vuelva a mí. Obviamente cuanto más gente hay que hacerlo más sí, rápido porque más rápido, sí, las claro, partidas arrancan claro. enseguida. Claro. Entonces yo pongo iniciar, voy al parlantito, a los auriculares. Grupo, ascender a Barack Obama, vos haces lo mismo, me lo devolviste. Y ahora esperamos, ahora esperamos que inicie la partida. Es el claro. mismo bus que había antes, pero nada más que hacerlo en vez de, en un canal privado es el canal del juego. Listo. Ah. Ahora hay que esperar a que empiece la partida y listo. Todas las personas que estén en este grupo aquí, y le pasen el líder va a poder entrar, ahora el que no le pasen el líder porque se acabó el tiempo esa persona lo expulsa. Ah, mira. ¿Ves? Entramos partido. partida. Mirá. A la mierda. ¿Y hace mucho que te he dedicado esto de los bugs? Eh... Sí, bastante. Sí, sí. 2010 más o menos llevo. Ah, ya tenés. Sí, sí, sí. Mierda. Sí. Obviamente siempre tenés también amigos en la comunidad que te mandan el, como la solución para que vos lo publiques, ¿no? A veces que hay gente que es así. Como pueden ver de esta manera estamos con el grupo, estamos con mi amigo jugando en el multiplayer en este modo gratis durante este fin de semana. Así que nada, es simplemente una pequeña solución a este bug que tiene Warzone 2.0 del multiplayer. Así que no se olviden de dejar un like, suscribirse y compartir el video. Nos vemos la próxima.